Fernando Botero Fernando Botero Ángulo, Medellín, 19 de abril de 1932, es un pintor, escultor y dibujante colombiano, domiciliado en Santa, Italia, París, Mónaco y Nueva York. Fernando Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, en el seno de la familia conformada por su padre, David Botero. Su madre, Flora Angulo, y su hermano, cuatro años mayor, Juan David. Cuatro años después de su nacimiento, en 1936, nace su hermano menor, Rodrigo. El mismo año, fallece su padre. A partir de 1938, realiza estudios de primaria en el Ateneo Antioqueño y el bachillerato en la Bolivariana. En 1944, asiste a la Escuela de Torero, en la Plaza de la Macarena, de Medellín. Con el bandillero Aranguito, a petición de un tío, quien no se imaginaba que su verdadera vocación era la pintura. Tuvo un percance con los toros, lo que hizo que él los dejara. Es de notar que en ese periodo hizo su primera obra, una acuarela de un torero. Una vez que su familia comprendió su vocación, Potero realizó su primera exposición en Medellín en 1948. Realizó ilustraciones para un periódico local, El Colombiano, con lo que financiaba sus estudios, redactó un artículo sobre Picasso, lo que le acarreó la expulsión del colegio Bolivariana, plantel en el que estudiaba, ya que sus dibujos fueron considerados como obscenos y debió culminar sus estudios en el liceo de la Universidad de Antioquia. inquiera entre sus afamados estudios de escultura de Piedra Santa, Italia, de pintura en París, Francia, Nueva York, Estados Unidos de América y de Monte Carlo, Principado de Mónaco. Asimismo, dedica tiempo al dibujo algunos días del año en Suatanejo, México y Río Negro, en Colombia. Una vez terminados sus estudios secundarios en 1950, se trasladó a Bogotá y en 1951, donde tuvo con contacto directo con algunos de los intelectuales colombianos más importantes de la época. Ese mismo año Botero realizó sus dos primeras exposiciones individuales y en la galería Leo Matiz dio muy buen avance a su carrera. Posteriormente se radicó en Tolú, en la costa caribe colombiana, donde se dedicó a pintar en la pensión de Isolina García. Y pagó su estadía con un mural. A su regreso a Bogotá, con el óleo frente al mar, ganó el segundo puesto en el noveno Salón Nacional de Artistas. En 1952, con el dinero recibido por el premio y con la venta de algunas de sus obras, Botero llega a Europa en el barco italiano Uso Di Mare, que sale desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico Colombiano. Llega a España, primero a Barcelona y se establece luego en Madrid, donde se escribe en la Real Academia de Artes de San Fernando y para Paragallín. Garantiza su sostenimiento, hace dibujos y pinturas a las afueras del Museo del Prado. En 1953 pasa el verano en París con el cineasta Ricardo Garri y luego se muda con él a Florencia. Se inscribe en la Academia de San Marcos donde recibió su fuerte dibujo del arte del renacimiento italiano. Estudiando especialmente la obra de Piero Delga. Francesca, Paola Uzzello, Tiziano, entre otros. Su encuentro con el libro Los pintores italianos del renacimiento de Bernard Renaissance y con la obra de Paolo uselo especialmente en el Dittico de la batalla de San Romano en la galería Uffizi, sean determinantes para su experimentación con el volumen en la pintura, especialmente por la noción de valores táctiles y tridimensionalidad que Berenson le aplicaría a Uccello y Giotto en sus obras. Tras su regreso de Italia en 1955, el artista decidió hacer una exposición en Bogotá de las obras realizadas en Europa, de las cuales obtuvo muchas críticas, pues en ese momento el país estaba influido por la vanguardia francesa, lo que le ha una fría recesión. Luego de esta difícil experiencia, Botero se casó con Gloria Sea, con quien en 1956 partió a Ciudad de México. Botero regresó a Bogotá y en el año de 1958 fue nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. En un matrimonio con Gloria Sea, director del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Botero tuvo tres hijos, Fernando, Lina y Juan Carlos. Este último nació en el mismo año en que él, él decide separarse de su primera esposa. En 1960 Botero regresó a Nueva York para instalarse. Una vez allí alquiló un pequeño apartamento donde vivía modestamente pues acababa de separarse de su esposa además sus obras no tenían mucho éxito pues los gustos neoyorquinos de la época cambiaban rápidamente y ahora la actuación se imponía en 1964 Otero se casó con Cecilia Zambrano con quien tuvo un hijo Pedro 1970 quien falleció trágicamente en 1974 en un accidente de tránsito en España mientras la familia estaba de vacaciones Botero y Zambrano se separaron en 1975. En 1978, Botero se casó con la artista griega Sofía Bari. Vive en París y tiene una casa en Piedrasanta, Gracias Italia. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.